Pero la ley penal que debe establecer el catálogo tiene que ajustarse a lo que indica la Constitución, que es la base fundamental del sistema jurídico de cualquier país. Es ese contrato o esa, ese acuerdo social legalmente establecido para que un país diga somos un territorio, somos una nación, somos un grupo de personas que pensamos así, así, así. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hace Urgando? Ni explicando, como un tema de paralizar un país, las tres causales del aborto. Yo vi que ellos tienen. Para mí, es un absurdo. ¿En las demandas? Claro, lo oí hoy. Porque el pliego de demandas que yo vi, que leí eh, para el, el paro regional es, o sea, no, no leí sobre esa, sobre bueno, pues esas entonces, demandas ellos están o solicitudes. Distinto porque cuando oigo al colectivo desde Santiago en un canal sí. establece eso y yo me quedé, pero ven acá, ¿y ¿qué hacen esta gente hurgando no. en temas que son de debate por una coalición? de ONG que están tratando de implementar en República Dominicana la política de género y con ello una especie de cóctel el matrimonio gay, el aborto, la educación sexual en las escuelas despravadamente la que sé yo qué la otra cosa, es decir el matrimonio entre personas de un mismo sexo no creo que un colectivo tenga conciencia de lo que es producir un reclamo de esa naturaleza y así lo vi. Entonces, eso es un aspecto. Pero cuando hablamos de aquí, supón tú que aquí tengamos otro tipo de, de reclamo. Cañada Grande, Ugamba, Bijao, Hospital, porque está paralizado el hospital. ¿El regional? Sí, no se está trabajando. No sabía. A menos que me lo corrijan quienes me están escuchando y sobre todo sabiendo uno que el gobernador ha sido un hombre muy diligente un hombre diligente que ha tratado de llevar soluciones a los reclamos que se le han hecho, pero de ahí a que el Estado cumpla al representante pero no al representante de la comunidad que él aquí representa entonces, es allí donde nosotros tenemos que abordar verdaderamente si estamos priorizando, si estamos objetivamente reclamando y sé que hay muchas cosas por las que hay que reclamar. Ahora bien, algo que es fundamental, el precio de los combustibles. Nosotros hace tiempo, y en esto estoy de acuerdo con ellos. Nosotros hace tiempo que estamos pagando un combustible a unos precios que no lo merece el pueblo. Digo que no lo merece el pueblo porque sabemos que aquí República Dominicana no ha comprado en años ni un galón de petróleo, para mucho menos un barril. La refinería pasó a mejor vida. Desde aquellos tiempos de Chávez que él nos dio la oportunidad, eso se, eso se, desde antes de él morir. Que debi, debimos de renegociar la deuda con Venezuela, pagarla, nos daban unas oportunidades y lo logramos. Ahora bien, aquí en República Dominicana se está comprando el producto terminado. Y ustedes saben qué es comprar el producto terminado. Pero tienen las mismas características cuando tú compras el petróleo, mismos, las mismas comisiones y tienen los mismos costos aplicados cuando nosotros operábamos la refinería. Eso es un abuso Mira, Francia. y nos siguen diciendo que a diario se nos cambia porque el cambio del dólar y el cambio del precio internacional tiene un efecto dominó que nos causa a nosotros estos aumentos, y cuando quieren lo, lo, lo congelan sí. para producir una especie de, con, de Cuando de, hay de, condiciones, de condiciones eh, que puedan causar eh, situación de, de desorden, por ejemplo ahora con el paro fue congelado. Eh, cuando estábamos en esos, en esos procesos internos de problemas del Partido de la Liberación Dominicana, vimos que todas esas semanas, esos meses, el combustible estuvo frenado para épocas como diciembre lo frenan, o sea, tú, que no es un, una ¿tú? regulación comercial real, sino la situación específica del momento que se esté viviendo en el país sí. para aumentar o disminuir. Y la energía eh, eléctrica en este país. Esas son y, y aquí estoy leyendo porque me sorprendió bastante escuchar que, que vieras, eh, algunos de los voceros o manifestantes del pliego de demandas sí. que se tenían para este paro regional. Y tenemos que en las demandas, eh, como eh, bien hemos dicho acá, la ley de hidrocarburos, que ellos hacen referencia a la eliminación y no se puede eliminar porque todo debe estar regulado. Sería más bien la reformación o cambiarla o mejorarla o, o cambiarla porque no están, es están aplicando todo como si estuviéramos comprando petróleo y lo estuviéramos refinando o convirtiendo en gasolina, y no es así. Eh, de las demandas específicas que tenemos acá, que Osvaldo Brito, coordinado, coordinador general del Frente de Lucha, Unidad y Progreso, que es una de las organizaciones que estuve sí. llamando al paro a nivel regional... El fin de la impunidad, eso lo habíamos dicho acá La delincuencia, la inseguridad social Y ciudadano las ARS y las AFP Que es otro tema que tenemos en República Dominicana muy terrible ¿Qué negocio más bueno? Y la ley de hidrocarburos Son demandas que realmente claro. nosotros necesitamos Respuestas que se resuelvan Hablar de impunidad, hablar de las aseguradoras en República Dominicana Ya ...dado pinceladas de la ley de hidrocarburos en nuestro país... ...son demandas muy, muy justas... ...que desde el gobierno central... ...porque son demandas que van directamente al gobierno central... ...que es quien debe darle respuesta... ...y en el caso de las AFP... Eh, el, ...el Poder Legislativo... ...de alguna manera buscar beneficiar más a los ciudadanos... ...es un abuso que se comete en contra de todos nosotros... ...con esta, eh, estas ARS, para no llamarlas de, de otra forma... Ahora bien, nosotros eh, entendemos que para San Francisco de Macorís de, de manera directa asumo esta posición. Ayer le preguntábamos eh, al coordinador de, de las organizaciones, no, no recuerdo si de un grupo en específico, que nos llamó. Y le decíamos que, ¿qué pasaba? Que no había una unificación de lucha y no quiso siquiera dar respuesta, ni siquiera quiso mencionar el nombre de la organización popular que llamó al paro la semana pasada. Nosotros entendemos, San Francisco... qué Francis diferencia tiene o, o sea, no quiso decir el nombre siquiera sí. del Falpo. Eh, nosotros entendemos que San Francisco de Macorís... Eh, sí, eh, eh, está de acuerdo el pueblo, entiende que son solicita solicitudes y demandas muy justas Ahora, nosotros no podemos tener un proceso huelgario ni en una semana, ni en 15 días O sea, hay que pensar en otros mecanismos Por ejemplo, uno de los eh, mecanismos de, de protesta que, que hizo el Falpo Porque también hay que decir eh, las otras acciones que se hacen que no tienen resultados tan positivos, tan contundentes, pero son manifestaciones pacíficas. Eh, como el velatorio que le hicieran al presidente Medina acá en el Parque Duarte, sí, eh, cuando, sí cuando hacen eh, sus eh, caminatas por, por las calles, que, la, que lo han realizado en otras ocasiones, lamentablemente los gobiernos tienden a entender y a dar respuesta cuando ya la ciudadanía está en un punto de quiebre, cuando hay una ebullición, que hay una situación de desorden, de inestabilidad, de manifestaciones violentas, ahí el gobierno da respuesta. Eh, en casos específicos que hay que resaltar siempre en esta lucha que ganó el pueblo dominicano hay gente que trata de decir que fue un logro del presidente Medina no, la lucha del 4% la ganó el pueblo dominicano y si hubiera sido el presidente Medina, hubiera sido el PRM hubiera sido eh, Lionel quien fuera, hubiera Carolina, debido, ahí o sea, hubiera tenido que darle respuesta el 4% pareciera que el pueblo apoyó y logró que el gobierno o los gobiernos de República Dominicana se acercaron un poquito a la media de América Latina de la inversión que hace un país por la educación en un porcentaje nunca antes visto, pero pareciera que nosotros convertimos el botín del gobierno. Ah, sí, claro. Porque oh. ha sido usado sí. para todo menos para esto, claro. porque ya los ingenieros están reclamando el pago de la deuda, de la deuda que tienen con ellos. Y las escuelas aún están cerradas. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Hola, buenos ustedes? días. Muy bien. Gusto de oírle. Francis y Carolina, también incluyan los campos. Así que Ay, sí. <risa> ya sí. lo saben. Sí. La Laguna bien. de Coto. Sí. Laguna sí. de Coto. Así así mismo. Mismo. Lo, lo... Aquí en la peña. Así mismo. Muchísimas gracias. Eso es, eso es sí. elementar, sabe a, a, a la amiga de la Laguna de Coto. Es elementar en el proceso de administración y de responsabilidades y la del impulso que debe propiciar el Estado es la de propiciar acceso acceso al transporte de la producción hacia el mercado para el consumo cuando el productor tiene caminos productivos como se le ha llamado, hacia la concreción del fortalecimiento del sector productivo, pero en el agrícola, eso no tiene mayores ciencias que aportar, que no sea la de la voluntad de mejoramiento y cuidado y constante revisión de los caminos productivos, es decir, los caminos vecinales, las carreteras, Mira, la no, comunicación. Escucharte y, y nosotros eh, entablar esto que, que estamos acá tratando y pensar, bueno, es que son tantas las demandas, por ejemplo, hemos leído algunos, porque entiendo e imagino que mucha gente ni, ni sabía cuáles eran las demandas y creo que lo vimos en los sí. en los sondeos que se hacían, que por qué era o sea, son tantas las demandas y necesidades que nosotros tenemos como nación, que tú te pones a buscar y no salen cinco, como cinco o seis son las que se estaban demandando en este paro a nivel regional. Mínimo hay que poner diez, fundamentales. Y ahí entra, y la amiga televidente que nos llama de Laguna de o, de, de Coto. De Coto, donde es su enfoque y su preocupación por su sector, por el campo que mucha gente entiende que está olvidado. Y ahí entra esta iniciativa del presidente Medina, que siempre he tenido mis reservas, de las visitas sorpresas y que exhibe como uno de sus mayores logros en el gobierno, que de hecho fue hasta Roma, a hablar y dar explicaciones y, y a asesorar, si se quiere, a otros gobiernos, él estuvo cuando estuvo por el Vaticano. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el resultado? Porque no fortalecemos las instituciones y todos... Eh, Estas entidades financieras que la, trabajan de manera directa con el campo La descabezamos Entonces cuando el presidente Medina salga del poder, ¿qué va a quedar? O sea, bueno, no hay un trabajo no sé institucional qué, de fortalecimiento Para que la gente eh, pueda tener eh, resultados que permanezcan en el tiempo no sé Y no solo memoria, con la figura de un presidente No sé qué memoria tendrá el ministro de Agricultura el ministro de Agua Potable, el que sí si yo qué, porque todo lo ha asumido el presidente en sus visitas. Sí. Es decir, la visita sorpresa vino haciendo una especie de condensado del gobierno, que es el conjunto de, de órganos que componen el gobierno del Estado, representado por un hombre que lo que debiera de, de tener un buen una buena mesa de trabajo, claro. indicándole. Y dando revisión a cada uno de sus representantes En los distintos ministerios Y ellos reportando cumplimiento Son iniciativas populistas Pero, populistas. Más así que es todo. que no han mantenido Yo espero en Dios que las recientes y recién terminadas Las 6 de la mañana de hoy, martes 13 Del último paro 2019 Esperamos <risa> que por lo menos genere Reacción, voluntad en las autoridades locales, en exigirle a las autoridades nacionales el cumplimiento de lo que se comprometieron. De, porque yo sé instante. que aquí se ha gestado. Es que de las autoridades locales eso no va a pasar, porque lo que decía el gobernador en la semana pasada, en la otra protesta, es que lo que necesitábamos eran dos hospitales psiquiátricos. Entonces él entiende que San Francisco está muy bien ah, y que no necesita pues mira, hacer ningún tipo de conexión con el no presidente me, Medina no, Carolina, para resolver los problemas de San Francisco es, de Macorís. Me aculpo porque yo de verdad estaba un poco ausente. Que él dijo así. Sí. Nos llamó a todos los. A los ah. manifestantes será. Bueno. Y también, eh, bueno, son tantas las cosas. Vamos a recordarles que Clínica Dental Doctor Vargas. La doctora Diana Vargas. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días. Aló. Sí, le escuchamos. Espera, sí. ¿Eh, ¿Eh? Hola, Francisco. Sí. Mira. Oye, madre ¿tale? Sí, te escuchamos, hello, hello. Francisco Alberto. Lo, lo escuchamos. Bueno, no, no, está, parece el teléfono no está... está sí. Vuelve a comunicarte. Eh, vuelve nos... a comunicarse con nosotros. ¿Tenemos alguna... Comunicación sí. en WhatsApp, bueno. Sí, tenemos eh, un comunicado muy importante que, que veo por acá, Francis. Es sobre la Vamos a conectar con WhatsApp, sobre la suspensión temporal del servicio VIP, y es que la Dirección General de Pasaportes eh, anuncia a la ciudadanía la suspensión temporal a partir del lunes 12 de agosto, esto fue ayer, de la emisión y renovación de nuestro servicio de entrega VIP. Debido a la desbordante demanda de ciudadanos que durante estas vacaciones de verano acudieron a nuestras diferentes oficinas. Así como otras razones, eh, vamos a ver, eh, y así como otras razones, el inventario de libretas ha disminuido significativamente. Por lo que en, se, en ese sentido se informa que se estará eh, atendiendo a las urgencias reales que puedan ser comprobadas mediante documentación. Bueno, esta información la emite la Dirección General de Pasaportes que anuncia a la ciudadanía la suspensión temporal del pasaporte bueno, vía. No lo entiendo ¿por, qué? por la gran cantidad de demandas, dice la oficina de pasaportes. Wow, bueno, tantas personas. Eh, pues mira, eso está interesante. ¿Y es que todo el mundo se quiere ir? Parece que sí. No porque este es un país. Sin sí, las libretas de, de pasaporte, bueno, puede ser otra cosa también. De... Tengo entendido que en Estados Unidos, en el consulado dominicano, se agotaron. Sí, y es han posible venido que Y posible. hay una que se ha juntado con las renovaciones. Muy bien, eh, gracias a Reinaldo Hernández. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Nos Reynaldo. manda eh, un, sí, un interesante informe sobre el Vaticano y sobre su punto de vista. Ya lo eh, leemos más adelante. Sí, sí, Reinaldo. Y Juanas. Del ensanche Duarte que nos manda esta hermosa postal cuando dice cuando Dios te quiere bendecir aunque te corten las ramas vas a dar wow, fruto ¿es un mango un pero la imagen donde está eh, sí. Ahí. wow muchísimas gracias a ustedes nosotros vamos a ir a un breve bloque y continuamos con todo el contenido que tenemos Así para ustedes eh. continuamos con su espacio de mañana en breve estaremos presentando las noticias con Vladimir Paula eh, tenemos mira, un eh, interesante Vladimir, quiero darle <ríe> sí. acuse de recibo a nuestro amigo Reinaldo Hernández desde Osto, ¿Qué nos dice de puncha maquito al Vaticano el de Reinaldo Hernández, seguro está en archivo ya Ya está en archivo, yo lo tengo aquí la Agazá. La gazara de los indigentes que el mismo gobierno morado ha construido en los años de, de gestión, de civilizaciones de mesopotámicas exultados de júbilo, resubieron el cambio de sus chozas de piso de tierra por piso de cemento. Que por los víctores del director de INVI, Mayobanex Escoto, apareciera que fue, pareciera que fue un dinero de él, no así del organismo oficial cual filántropo de nueva catadura, entre adulocratas manifestaciones por elevar de la indigencia de, a la pobreza, ayectar a varias familias de puncha maquito, Angelina, Cotuí, Escoto, pontificó los bondades de Danilo para cuatro años más. El Vaticano, el único país del mundo que produce santos, hace los preparativos para la canonización de tantos filántropos paridos desde el erario haciendo los millonarios sin consecuencias alguna a sus eclesiásticas pre prevaricaciones los san dominicanos solo les faltaría la sotana, san reinaldo san leonel, san danilo, san felix san félix, etc san gonzalo san gonzalo san Ra san josé ramón peralta te alabamos, señor Reinaldo Hernández de la Rosa. Mira, Todo qué interesante, bueno. me gustó mucho la parte en que, enfo que enfoca que el Vaticano es el único país del mundo que produce santos y que ha producido varios en República Pues voy a Dominicana. seguir dando saludos a los amables televidentes sí. del WhatsApp. El 6516 dice, buenos días, quiero saber por qué fue que el ayuntamiento fue cerrado ayer. Pero la puerta principal la veía abierta, la que veía cerrada era la del área de, de la biblioteca... Y demás. Seguridad. Pero la puerta, porque no podemos ser mezquinos tampoco. Yo sí. vi la puerta principal abierta. Pero en la mañana, luego lo, lo, ah, lo la cerraron, no, no, parece no, que lo... por ¿Cómo? asunto de seguridad y sus empleados también tienen que claro. ser protegidos. Allington Peña de Washington dice: Buenos días, mi gente. De mañana el pasaporte dominicano es más caro. Ah, es sí, que lo están encareciendo Ok, quiero resaltar Gracias, cuando Agua, me, me refiero a mezquinda no es al amigo televidente Porque tal vez lo hace por desinformación Pero a veces vemos algunos medios o comunicadores Que, que lo hacen de manera como malvada Tú, pues entonces sí. hay que ser un poquito No, no, no, eh, simplemente ella preguntó Si no han intentado Las autoridades gubernamentales como municipales no acatan el llamado a paro porque es una función pública y la función pública eh, debe rendir su horario tal cual, a menos que por una situación de fiesta o de catástrofe sí. o de una situación X. Ayer se entiende que los empleados del ayuntamiento viven en los distintos puntos y normalmente esos puntos... Eh, Pero en la mañana estuvo abierto, bueno, es lo que tú... Lo ya que se escucha. A Vladimir Paula. Las Buenos días. Buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal? Hola, Carolina. Hola, Francis. Buenos Hola. días. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Carolina? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y Francis? Aquí presente. adiós las gracias. A Dios las gracias, Francis. Bendiciones Cumpliendo a ustedes. Cumpliendo con nuestro deber. Bendiciones a ustedes y todos los amigos televidentes que están activos con nosotros. Despiertan a esta hora. ...en de mañana... ...qué bueno... ...vamos inmediatamente a las noticias... ...comenzamos... ...en el ámbito internacional... ...dos militares mueren... ...al caer... ...un helicóptero durante show aéreo en Colombia... ...wow... ...los militares colombianos fallecieron... ...cuando la cuerda... ...que los ataba a su helicóptero... ...se soltó... ...miren esto señores... ...caramba... ...wow... ...increíble señores... ...eh...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 Señores, increíble, miren el momento, una vez más, cuando esto ocurre de tan alta altura, miren esto cuando entonces se desploma, wow, increíble señores, esto fue en Colombia. Miren, en el ámbito nacional, usuarios de transporte escandalizados por el aumento de pasaje interurbano, 10 y 20 pesos a los pasajes interurbano que dispuso a partir de ayer el Conatra, ha escandalizado a los usuarios que aseguran no aguantan más aumentos. Veamos. Lo que uno gana no da para uno estar pagando pasajes más caros. Ya tengo que reducir todo. Le aumentaron 10 pesos al mío. Yo, yo gasto tanto diario y ya vale más. Ya es un atraso ya para uno. Eh,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 Parientes de abogado herido de bala en San Francisco de Macorís aseguran fue la policía que le disparó. Así que mientras observamos las cámaras o la cámara de vigilancia que captó el momento en el que el abogado Cristian González cae tras recibir el pacto de bala en la cabeza, este hombre se encuentra en el área de cuidados intensivos del San Vicente de Paul. Escuchemos a su hermano y a su esposa. Adelante. Tú sabes que la policía se va a defender y tú, el tiempo en este país, se si ha visto eso. Se si ha visto eso. Yo, verdaderamente, según los videos, según los videos que hay, se sabe que fue la policía. Que fue la policía, porque en los entrenamientos que da la policía aquí, cuando la policía le da un tiro a una persona, lo primero que hacen es rodearlo, eso, y eso fue lo que ellos hicieron. Y estoy yo, como él tiene cámara, digo yo, a ver, abre la puerta, qué sé yo, okay, que estamos aquí, entonces, cuando él en la cámara se ve que él me hace así, con la mano que suba, que va, va a dar la puerta, porque ya estaba cerrado y colmado de él. A él mismo, y cuando él mira para atrás, sale el tiro. Se le pega el tiro. Entonces, el tiro es de la misma policía, que no fue enfrentamiento, no fue que hubo piedra, no hubo nada, ni goma, ni no fue nada. Lo que pasaron en la motocicleta? No, no, jamás, jamás. Ahí está tanto el hermano como la esposa de Cristian González, quien estuvo ahí. Es ella que sale en el video asegurando que fue la policía que disparó contra ellos. Miren, en tanto que a propósito de este mismo hecho, el general dice que investigan cómo el abogado Cristian González resultó herido de bala. Escuchemos al general Horizon Olivense Minaya. Adelante. Dale el apoyo al ministro de las Fuerzas Armadas, al comandante general unificado, al señor director general de la policía por el apoyo que han dado. Y el caso de anoche ya estamos haciendo un levantamiento de cámara y de todas las normativas que haga que hacer, que hay investigación para dar con esos elementos. ¿Sobre el joven de, de la salida? También lo también, estamos haciendo, un, eso es un elemento, estamos trabajando en eso. ¿La familia de, de, del, del abogado señala que solamente había partido a la Policía Nacional al momento de que se No, sufrir. eso es mentira. El, el, el, la comunidad completa dice que un elemento es un motor, dos elementos. No, dígale elemento. que eso es mentira. Me sorprende esa información que usted dice las declaraciones del general Orison Olivense Minaya en medio de los trabajos de supervisión de patrullaje que hizo ayer aquí en San Francisco de Macorís en el llamado a huelga por 24 horas. El empresario de esta ciudad exige a vocero del colectivo de organizaciones populares que se retracte de sus acusaciones. Hablamos de Eufemio Vargas, quien le exige a Felipe Mena se retrate ante las acusaciones de que él reciba un cheque por parte del gobierno escuchemos a eufemio adelante bueno no los dirigentes porque la mayor parte de los dirigentes de ese movimiento me conocen a mí desde muchachos y saben la persona que soy yo felipe me conoce pero a veces también por conseguir notoriedad se ponen a hablar mentiras entonces, eh, yo pienso que de una gente que tenga más de 60 años trabajando, no, no debe hablar una persona que no ha trabajado nunca. Entonces, nosotros eh, soltamos al amigo Felipe, Felipe Mena, que se retracte de lo que dijo públicamente o apruebe ponga las pruebas que él tiene de que yo recibo los 300 mil pesos. De lo contrario, eh, será demandado por daños y perjuicios porque no es verdad. 60 y pico de años de trabajo en una sociedad se van a tirar por la borda o que un Juan de los Palotes quiera Bueno señores ahí están las declaraciones de don Eufemio Vargas al momento verdad de decirle a Felipe que se retracte públicamente Bueno pues en el día de ayer buscábamos justamente que Felipe eh, se retractara públicamente de las acusaciones en contra de don Eufemio Vargas y le cuestionamos a Felipe una vez más y Felipe reitera las acusaciones no se retractó veamos tenemos informaciones concretas de que Eufemio obtenta un sueldo como asesor comercial por parte del estado dominicano para el sector comercial, es decir, tiene una, un asesoramiento del Estado hacia los comerciantes. Y nosotros decimos, no es verdad que ningún empresario se va a poner o se va a colocar a dar asesoría de manera gratuita y nosotros tenemos informaciones de que él, Está devengando, devengando un sueldo por concepto de ESO. Ahí está, Felipe ratifica, no quiso retractarse. Ustedes veían en su momento lo que decía el, el empresario Eufemio Vargas, de que Felipe debe de demostrarle lo que ha dicho, se retractara o de lo contrario, entonces se verán en los tribunales. Vamos a ver entonces lo que en adelante el empresario Eufemio Vargas. Miren señores, asegura dirigentes populares que no apoyaron huelga en esta ciudad hacen común con la alcaldía de San Francisco de Macorís. Así lo dijo también Felipe. Veamos. Y nosotros entendemos que todos esos funcionarios y otros sectores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 y no lograron empañar el movimiento huelgario de ayer. ¡Oh Dios! Vamos a ver entonces qué dice Odilín Morel, quien responde a las acusaciones de Felipe Mena. ¡Adelante! ¿Quién es Felipe? No sé quién es Felipe Mena. Para tener eh, esa opinión de un hombre como Raúl Monegro, que ha dado todo su tiempo la defensa de este pueblo, inclusive dispuesta a dar la vida, porque mira el caso de Mario Vladimir Valdera, tu hermano, que era compañero de ellos. Así que no sabemos quién es Felipe Mena, no sabemos por qué él dice eso, y que quizá ellos no han podido llegar a esa quinta columna y sienten eh, celos. Pero de que Raúl sea columna de PLD, no jamás. Raúl nunca ha estado al lado del PLD, ha luchado por los mejores intereses de este pueblo, pero no en columna eh, de PLD. Hay que aclarar que específicamente no se dirigió hacia Raúl, sino Odile, que él prácticamente lo abarcó a todos ustedes. Porque él dice los miembros del movimiento social y popular, o sea que específicamente Felipe nos dijo Raúl Monegro. Miren, mujer denuncia agentes policiales, la extorsionan para no apresar a su hijo en Villarriba. Maritza Ramos, residente en la reforma y de Yuna, hace la denuncia. Escuchemos entonces declaraciones. Adelante. Y me agarran mis dos hijos que estaban comprando algo y me pidieron 25 mil pesos. ¿Comprando qué? Comprando unos víveres y una cosa que estaban ahí que nos mandaron a comprar. Lo agarraron con dos más y no apareció que yo tenía droga. Entonces, eh, el dinero no le llegó a la persona que lo estaba esperando. Cuando el tío mío quiso venir a llegar aquí, me llamó por teléfono y me dijo, bueno Marisa, ya los muchachos están allá. Pero yo mandé el dinero con una señora y ya los muchachos están en la casa. Yo dije, ok, pues todavía no hay problema. Gracias a Dios que no tiene nada y que no hay problema. ¿Qué pasa? El número de teléfono mío, él lo consiguió con el hijo mío porque se desesperó porque no tenían droga. Y el hijo mío dijo, déjame llamar a mi mamá. De ahí para allá me puse una tanda llamándome a cada rato que le mandara 50 mil pesos y si no, ella no me iba a dar asustar a mis hijos. aunque mis hijos ya estaban sueltos. Pero está bien, está bien. Se habló y se coordinó algo. Si no cumplo, no hay problema. Ellos, ellos lo que son el Otro día, ellos volverán. Y Ustedes verán que la cosa no es fácil. Los... Bueno, bueno, señores. Bueno, ahí están las declaraciones de la señora Marisa Ramos. Acusada de participar en atraco a un policía en esta ciudad, narra cómo ocurrieron los hechos. La joven Karina Martínez, Acusada de despojar a un policía de su arma de reglamento el pasado domingo El arma sustraída por los malhechores fue entregada a la policía Por el presidente de la junta de vecinos del sector donde residen dos, los jóvenes Escuchemos a Karina Martínez Acusada de participar en dicho atraco Adelante Yo estaba acotada en mi casa Ellos me fueron a buscar supuestamente que iban a los pajarillos Ellos quienes. ¿Eh? Ellos quiénes? Danielito y Álvaro ¿Te fueron a buscar? Que Iban, ¿no? supuestamente para el río entonces cuando iban para el río para allá, para la joya en un momento yo me apedé el motor porque yo a ella no le puse la mano La que le quitaron la pistola fueron ellos porque yo no tengo que ver con eso porque yo de motor ni de motor ¿Y, y, ¿Y me qué le decían ellos cuando le daban ejemplo? No, la tipa le dijo llévensela ella, ella no le decía nada ella le dijo llévensela eso fue lo que ella dijo e iba la policía, entonces yo agarran y se le tiran. Entonces venía una patrulla persiguiéndolo. Entonces ellos, tú sabes, moto se trallaron y entonces me tumbaron, me dejaron botada y se fueron. Se dejaron botada y se fueron. Bueno ahí está, ahí están las declaraciones de Karina narrando lo ocurrido. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy LA, 100% purificada con sistema Osmosis. Tan dominicana como tú. Y ahora, la número uno presenta tu botellita en una fundita. Miren esto. Este fundón de agua, señores, cuesta apenas 5 pesitos. Y trae un poco más que la botellita que cuesta 10 pesos. Innovando, Aguarrandilán, la número uno. Consúmala usted también. No hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Bendiciones, feliz resto del día. Carolina, Francis, es todo por el momento. Vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Vladimir, por todas las informaciones que nos has traído. Bien. Mira. Mira, hay una información, Francis, sí. amigos televidentes, eh, muy delicadas. Es la declaración que dan los parientes del licenciado herido de bala en el proceso anterior, en el día anterior del proceso huelgario. Ayer eh, lunes, él, él fue herido el domingo. Ellos apuntan y señalan a la Policía Nacional de haber ultimado al pariente, a los que a los que el. No, eh, eh, herido, ¿verdad? Herido, Porque... herido. Entonces tenemos también declaraciones del general donde dice que están investigando el hecho, no señalan a uno ni al otro, eh, no hay, siquiera se puede percibir eh, a través de las declaraciones que da Horizon Olivense de qué pudo haber pasado, eh, tienen la información o las investigaciones que han hecho aún, vamos a decir, eh, oculta, entiendo que por el proceso de investigación, pero deja mucho que desear que la familia entienda y que de ser así, eh, pues marcaría o señalaría a la institución del orden como que está eh, afectando o ultimando a ciudadanos en estos procesos y se podría ver hasta que, de ser cierto, eh, lo que podría venderse es que buscan dañar el movimiento o las manifestaciones de la propia institución del orden para eh, hacer que fueron delincuentes. La familia está tan segura que cita y, y, y eh, apunta cómo fue el proceso de, de cuando se dio el disparo. Nosotros debemos esperar ciertamente las informaciones, la investigación para las declaraciones oficiales de la en Policía caso, Nacional. Es lamentable que ahora entremos en una discusión a priori, sin tener concreto. Sí. ¿Qué sucedió ahí? Esperamos que se investigue, que la familia no se aboque a, a dar ese tipo... Porque entiendo que deben emplearse a fondo toda la investigación en favor de esclarecer qué sucedió con Cristian. Cristian es conocido por todos nosotros sí. y lo hemos sentido. Mi tranquilidad desde ayer es que está vivo. Sí. Y que ha habido oportunidad y esperamos que Dios le devuelva la salud a Cristian González. Yo conozco a Cristian desde muchacho, cuando estaba en el colegio. Y eso, su esfuerzo, sus cosas. Sí. Y en una sociedad entre ciudadanos que sabemos... Aprovechan momentos para desordenar a la misma sociedad por la cual se supone están luchando. Sí. Porque, bueno, sería yo acusar al movimiento. Me refiero que aprovechan el movimiento de lucha, alguno desaprensivo, rectifico, sí. para cometer sus fechorías. ¿Verdad? Como si fuera el escenario perfecto se convierte para ese grupo de individuos desaprensivos que hacen como forma de vida el atraco, el robo, el asesinato. Yo espero en Dios que no se adelanten y se desvirtúe la investigación en una especie de acusación mutua del un lado al otro, y que se den las investigaciones. Estas son la, el aspecto pecaminoso, negativo de los procesos: eh, la pérdida de vidas, ciudadanos heridos. Generalmente es la gente trabajadora, la gente buena que pierde. O sea, quienes están haciendo los disturbios en las calles, quienes están eh, robando, asaltando los negocios, como lo hacen, que aprovechan las condiciones dadas, quienes salen a. A los enfrentamientos con la policía Es muy difícil verlos caídos O sea, caen ciudadanos que no son De ese ambiente Y que por una u otra razón Vemos que en los resultados Cuando pasamos balance De los procesos huelgarios Son ciudadanos que no tienen nada que ver Con todo el proceso Sino Así simplemente eh, gente de la ciudad Esperamos que se aclare eh, sí. Mira, en el orden internacional Nos lament lamentamos ese hecho porque era producto de una exhibición en helicópteros y dos miembros de la Fuerza Aérea de Colombia, quienes llevaban, a, es decir, en puntas de la bandera de Colombia. Y qué pena que se haya dado este, este hecho tan lamentable de que jóvenes, apenas creo que 20 años, 22 años, eran oficiales de la fuerza aérea colombiana. Francis, pero, pero yo me pregunto la pregunta obligatoria, una seguridad encableado y de forma para hacer esta maniobra, lo más como elemental. lo hacen para, para el tema de la de los rescates. Lo ¿Cómo más, se Lo más eso? elemental, los paracaídas. O sea, no vemos intento de de que no, ellos no lo sacaran no para poder. Parece que era tan seguro que no tenía. No no, o sea, tú no puedes estar en el aire sin un paracaídas, sin maniobra de este, de este nivel. O sea, tú estás a muchísimos pies de altura, donde una caída es la muerte segura. No se puede arriesgar ante un lazo, una soga en que está, se ve que está agarrada la bandera. Creo que se van a tomar y qué pena, qué lamentable que tengan que haber dos muertes y que se tomarán las medidas necesarias, y además un evento, una actividad tan bonita en Medellín. mira bueno. Por otro lado, tenemos eh, la situación que desde ayer eh, ha venido dándose con la acusación que ha hecho el dirigente popular, el, bolse el vocero del colectivo de organizaciones populares que ha acusado a Eufemio Vargas de ser... Eh, un asesor comercial del gobierno y que gana 300 mil pesos y que por eso ha asumido una posición no, de... No, no, vamos no a tomar la llamadita antes sí. de, de, de continuar. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Eh, Buen me día. pregunto a ustedes, ¿y qué pasó con la huelga? Ya se ha el problema de la región de San Francisco. Estamos desde la otra semana prácticamente <risa> sin, sin trabajar en este pueblo. Quiero que los convocantes se creen de, de, de que este pueblo es un pueblo de borrego. Que como yo viven una vida, como para mí una vida, escúcheme la expresión, son rastrada, porque eso se ve como son, una vida son sonrastrada, que se creen que pueden vivir en la, en la sombra, haciéndole daño a este pueblo de trabajo que trabaja. Y estoy diciendo, ustedes yo no sé, a veces me, me han corregido. Este pueblo está siendo abandonado. Este pueblo se parece a Pimentel. Y no es más que de eso. Ay, no. aquí, la aquí nadie para quiere para venir la prácticamente a vivir. Y abideña, que regrese el Pimentel al este desarrollo. Aquí se ha vale dado mucho logro. Que se ha conseguido con el movimiento. Quisiera que me lo señalen. Sí. Porque le hacen dos metros de afán. ellos mismos lo bañan quemando goma. Y haciendo sangre en los barrios. Entonces no podemos estar a expensas de unos vándalos. De uno banda lo feliz que lo conozco desde los 70, en el CURN y que la primera vez que salí corriendo fue por él. Porque ha vivido siempre de eso, ese señor. Yo creo que este pueblo merece el respeto y los ciudadanos. Y aquí apoya a huelga el que quiera. Ellos quieren decir que la huelga fue por un éxito, porque uno tiene, no puede salir a la calle, porque ¿qué va a salir? Si ellos no tienen control de una huelga, yo lo he dicho siempre, que no hagan movimiento. Porque ¿quién me dice a mí que ellos no están ligados a los atracos? ¿Quién me, me dice a mí que ellos no lo están? a los desórdenes que se dan. ¿Para qué ellos llaman si no tienen control? Porque la constitución tiene un problema y es pues, a la democracia, que es extensiva, no se, no se recoge, aquí debe, debe haber límite para eso. Porque a la constitución sí le habla de que se permite Pero esto es, que eso es lo que la constitución señala Que se permite que maten gente en la calle Y un desorden que todavía los clinchen a, Los alambres de la goma de la otra huelga Todavía están en la calle sin recoger Este pueblo se merece eso Muchísimas gracias Gracias, y nadie a, usted. De gracias a usted Gracias a usted Ahí está, esto es un programa plural Y definitivamente <risa> es una eh, posición que eh, siempre ha sido su posición, la de procurar el trabajo por encima del desorden y por encima de la de, de la paralización. Nosotros sí, también nos preguntamos cuál será el, el resultado al final de, de cuentas, si ha valido la pena, por eso yo decía el otro día que no solamente es el costo comercial, el costo de limpieza, el costo de personas, de seres humanos, que es el principal, porque sí. eh, eh, en todo es el ser humano en esencia lo más importante. Y el costo de la, de la utilización de un personal, de, de policía, de transporte, uh -huh. de bombas, de balas, de todo, para simplemente en una especie de ring nos colocan un día para ver si es posible lograr que el gobierno nos escuche y Me nos oiga. Me gustó esa frase, una especie de ring. Sí, porque, entre, porque sí. se suspende la parte constitucional del libre tránsito y se deja el escenario, que es la ciudad, que, hay que son evaluar, nuestras calles, hay que evaluar, a ese proceso. Hay que evaluar todo esto. Eh, la posición que asumen los movimientos populares, la ciudadanía en sí, uh -huh. San Francisco de Macorís propiamente, las autoridades encargadas de preservar el orden y el gobierno en su posición de dar respuesta. Sí. Son cuatro factores o cuatro actores vitales en todo este proceso. Tenemos otra llamada. Que sería bueno llevarlo hasta un debate. Entonces, Buenos para días. referirme entonces, como Felipe, que ha tenido la oportunidad de hablar en público para... No, no, para definir cuáles son las líneas de, de lucha que ellos llevan, utilizar simplemente porque encontró que don Eufemio había dado su opinión respecto a que no podíamos tener dos días de, de, de, un, proceso, de un proceso. Y ha asumido él, dentro de su discurso, atacar la moral y la honra del bien lograda y bien posicionada de don Eufemio Vargas, por eso a mí me sorprendió ayer cuando él se refería al tema y de inmediatamente don Eufemio reaccionó, porque y es correcto, porque no es posible que ande en boca de, de, de una persona porque quiera decirlo solamente para lograr al, alcanzar un objetivo de que su llamado, está por encima de los demás, y hay que oír la opinión del comercio, porque el comercio ayer en el mercado me dice que todo el mundo abrió. Vamos a ver si tenemos la llamadita Vamos y continuamos con el análisis. Buenos días. Sí, buenos días. buen día Adelante. Sí, compartiendo con ustedes con el programa, y Gracias. a la vez, ese señor que llamó, yo comparto con él 100%. Bien. Y otra vez, cosa que yo quiero decirle a ustedes, es que este pueblo es San Francisco de Macorís, el 98% de los francos macruzanos no apoyamos a esa vagabundería día por día porque es un pueblo que se ha ido a la porra, pero la tanería que estos delincuentes están provocando. Y los comerciantes cerramos, no es porque estamos apoyando huelga, sino por la vagabundería de los ataques y los robos que ellos mismos lo van a hacer. Porque a mí no quiero decirme que esos ataques esos robos que están haciendo no son patrocinados por ellos mismos. Y no es que Eugenio haga, ni Pedro, ni Juan, ni nadie. Mm -hmm. Es nadie que pueda permitir esa vagabundería que está pasando aquí en Macorís, cada tres días, cada cinco días una juega, porque estos charlatanes no quieren trabajar, sino una vagabundería lo que quieren. ¿Por qué no cogen y ponen cinco días ahora que el río haya se puede limpiar la puta de arriba abajo y vamos a limpiar a esos grupos de charlatanes que están y salgan a limpiar ese río que está, que hay que limpiar urgentemente ese río, ellos mismos, que lo hagan que hagan algo de sacrificio por el pueblo y no una vagabundería como esta que tienen estos charlatanes que construyan y no destruyan que construyan y no destruyan porque una vagabundería todos los hombres del futuro los que quieren trabajar y estos vagabunderías lo que tienen una charlatanería decepcionando a hombres de espíritu a que tenga que salir aquí porque otra cosa que aquí estamos también llegando que el estado también está explotando a los comerciantes y todos los comerciantes estamos explotados por negocios por todo estos impuestos que el gobierno le tiene más esta vagabundería que estos, chiles, eh, estos vagabundos tienen día por día que tengan un buen día, señores. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra buen, llamadita. Otra llamada. Buenos días. Buen día. Sí, Adelante. escuchamos. Buenos días. Sí, sí. es para que en el momento que la verdad cayó estimado a había, no había la que la policía. Yo acababa de estar con mi hija que en que veis, que a los 20 minutos ya a mi casa fue que y tenía que se dio y yo quedaba sorprendida. bueno okay. ahí no había pasado para coincidir quiere decir que la dama es una testigo de, de lo que sí. pasó se, según sus declaraciones bueno, entonces mira quiero aclarar eh, aunque mm. no estamos en el momento del WhatsApp en relación a lo del Joven de los dos militares caídos en la exhibición que se hacía en Medellín, eh, nos escribe Alberto y nos aclara, eh, a esas alturas los dos militares, el, eh, Alberto del sector Las Colinas nos dice, a esa altura que los dos militares estaban, no habrían sí. los paracaídas. Era muy poca la altura para abrir, según nos dice el amigo ya, televidente. Ya. Gracias por la eh, Y la, la presión quizá de aire era muy mínima. Sí. Entonces, ya como cerrando el tema y la situación en que está el dirigente popular, bueno, el señor es, Felipe, Eufemio es que, Vargas, mira, las declaraciones. Es que han venido a establecer y Felipe se ha lanzado a denigrar del grupo del Falpo. Y incluyendo a Odilín y a todo el que organizó la, la, del, la del pasado miércoles. Sí. Pero asume una posición muy particular respecto a Eufemio, que es un comerciante que nada tiene que ver, ni le está, ni le está limitando a ellos su, su reclamo. Obviamente que él, como los demás comerciantes del orden de provisiones, no acató... Porque no, él sabe, Ufemio sabe, que los compromisos que asume el comercio con bancos, con claro. entidades, con suplidores, un día de huelga le representa a él el no pago de una factura que tiene que cumplir porque tiene vencimiento. Y entonces en este caso es el de él, pero es de todo un de sector todo igual. comercial. Es, es, yo lo refiero sí. para tomar un caso de lo que vive el comercio cuando tú le paralizas o le, o le limitas. Sí. Y nos sorprende que busca por qué hacer unas críticas sin fundamento porque todo el mundo sabe que nunca hemos visto... Eufemio del lado del PLD, sí. ni de ningún partido que... Que en particular que uno pueda decir que, que es dirigente, sino un dirigente comercial que atañe a él la seguridad jurídica y la libertad de comercio en su pueblo, en su país. Nosotros... Es decir, que en esto el movimiento o los, los que han propiciado este paro Deben de tener un tanto de cuidado y saber cómo eligen y utilizan como arma el espacio que le permite eh, hablar. Vamos a hacer una eh, llamadita y a doña Felicia. Y, le, con y el mientras café le dimos Cali la Cali. llamada, vamos a permitir que Doña Felicia nos traiga el cafecito y junto a ustedes. Buenos días, hacer el, el brindis buenos recorrer. días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bien gracias, adiós las gracias. gracias. Se dúo ah, sí. a, gracias. Aquí está de mi pueblo. Gracias. Ana. Gracias. Y sí, fíjate, eh, Francis Carolina, me mueve eh, a llamar y hacer un comentario porque hablar de Eufemio Vargas, un hombre íntegro, claro. un hombre ejemplo, hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Te hablo porque en 1976 estaba yo en la Escuela Comercial Duarte con Don Jaime Marisán. La recordamos. Y Sí. ahí y, pude y yo también dar mi primer paso en, en, maquin, en máquina de escribir y doña Guillermina Santana de Maristán lo cual era mi maestro se entraba a las dos de la tarde y yo llegaba a la una por cuestiones de hey, un fibru, fibroso uno hizo para adelante para jugar y hablar con la muchacha y al lado vendía dulce una señora y ahí esperábamos y desde ahí yo veía a Eufemio Vargas con una chancleta ¿eh? que cubrían su pie y un escobillón en la el almacén que quedaba frente de esquina del señor Rodríguez y doña sí. Ana donde él era empleado señores hay que tener cuidado y no agarrarse la boca para hablar de ese señor Este Estoy señor contigo. es un ejemplo de una familia que se ha levantado en San Francisco de Macorís por tiempo y que emigró de una loma de la que todavía él es un hijo legítimo y defensor, un hombre que está sumado a la causa más justa y venerable de este pueblo en todos los sentidos sin nunca haber tenido una bandera política en sus manos, al que enjuagarse la boca. Sí. Yo le pido a quienes han hecho comentarios inapropiado del señor Eufemio Vargas, que recojan su falta, porque a donde vayan van a tener que bajar la cabeza. Así es. Yo le pido a don Eufemio Vargas más respeto para Eufemio Vargas y le pido por quien haya podido ofenderlo, yo no sé quién, sí. pero que se sienta como un cristal, que él es un hombre serio, honorable y bendecido de este pueblo. Lo que pasa es que en este pueblo hay personas o como en todos los pueblos, que se creen que todo el mundo tiene que ser colega de la vida. Y de la vida no es fácil ser colega. Porque si usted no trabajó, no tiene. ¿Entiendes? Sí. Si usted no trabajó y si usted no ahorró, no va a tener como el otro que se sacrificó y lo hizo. Ese señor tiene su familia en ese almacén que parece un hogar. Más respeto para él. Mucho Yo soy bueno. amigo de Eufemio Vaga. Y una vez sí. ni he visitado su almacén. Oye. O sea que no hay que ser sí. un lambón de nadie sí. para saber el valor que tiene el otro. Muchas gracias. Muchísimas bueno, gracias. Mira, recibir... Esa llamada yo creo que cierra. Sí, cierra el tema. El, eh, y, y coloca Pero, en todo caso el nombre de don Eufemio con el respeto que todos les tenemos y el cariño al hermano Eufemio. Y sobre todo dando el compás de espera de que Felipe pueda o tenga las pruebas que puedan asegurar los comentarios realizados, porque ya él eh, eh, ha reiterado hoy que pensábamos que iba a, a producir una, una explicación, pero ya él será él y sus consecuencias. Mira, Francis, ya como... Escuchamos al amigo televidente y a otras tantas personas. Hay que destacar que don Eufemio Vargas es una persona muy querida y muy respetada acá en San Francisco sí. de Macorís. En relación a, al tema, para cerrar ya todo esto que tiene que ver sí. con los procesos huelgarios que ha venido viviendo San Francisco de Macorís, entendemos que los actores populares eh, deben de ponerse de acuerdo. Eh, esperemos que cesen, ¿verdad?, por unos meses las Mira, huelgas las protestas porque sabemos algo, que hay una situación eh, de división eh, de diferentes posiciones asumidas por los diferentes grupos populares y esto pues nos afecta a, a San Francisco de Macorís y a todas las personas que hacemos vida del trabajo y del comercio y de todo lo que engloba vamos a recibir es. esta llamadita. Vamos a otra llamada buenos días buenos días buenos días sí. adelante ¿Qué es Sí. A ese señor hogar, ¿no? yo quisiera darle un estudio de, de que, que ella aprende contigo quizá y no sabe leer para enseñarle a leer la Biblia que buscara de Dios porque es una persona que es un dirigente y él es en medio él debe conocer la lucha que fue mi mamá Valga, hace de su pueblo natal que tiene 20 años luchando y es una persona primero porque porque empezó desde pequeñito es un señor que yo creo que para uno saludarlo fue mi hogar. Hay que rodillarse. Y soy una persona que conozco su familia en Pueblo Nuevo. Y fue mi hogar. No, nunca me han dado sentado a mí. Nunca. Y, yo, y, yo, y yo nunca me ha dado a mí. Y soy profesional porque me fui a concurso y trabajé. Soy maestra Y bueno, uno mira Lo que uno le da es los servicios Que, ella hace, que es mejor dar que recibir Y una persona solidaria sí. Muchísimas gracias por Gracias suya, por su amiga. opinión y a mí, Ese señor ¿Vamos que, a que se ponga que... de la Biblia Y escúcheme, uh -huh. Quizá él, él, él es dirigente en eso Tal vez para que le dieran en la huelga Y no le dieran nada y Eufemio no, Vargas lo conozco yo. Nunca lo he visto cosa de PNB ni nada. Tampoco vamos a acusar, porque sí, entonces estaríamos sí. entrando eh, en la claro, reconstrucción sí. asumida gracias. por Felipe. Yo buen, soy del pueblo nuevo y soy vecina de, de, de la familia. Misma, gracias. Muy, bien, muy bien. Ahí muchísimas está, mira. Gracias. Eh, todos estamos al tanto de que no se merece un trato ni que el movimiento lo asuma como parte de sus temas. A don Eufemio Vargas. ¿Tenemos otra llamadita, Francis? Hay otra. Ah, Buenos bien. días. Sí, buen, día. buen día. Buen día. Sí, le escuchamos. Mira, yo te quería decir que Eufemio Vargas es un hombre muy serio y no se debe que hablen a ti sin razón de él. Yo soy del castillo. Sí. Vale. Muchísimas gracias, increíble bueno, Saludar a la gente de Castillos de Castillo A nuestro amigo Jan Paredes que siempre está en Sintonía, a todos, así es de Pimentel Villarriba, Arenoso En fin a todos, mira Quiero, a, eh, el usuario De transporte, en esto sí yo estoy de acuerdo Con que debemos de poner Un Hacer una O tener una posición firme como ciudadano y es con respecto a los combustibles. Y hacer defensa de que el pasaje encarecería mucho más la vida del ciudadano a pie. Y eso sí tenemos que advertir. Terrible. Y sirve. lamentamos. Impactante. Y lamentamos en el colofón, en el final, que una joven supuestamente saliera para el río y sus amigos decidieran atracar a una a una agente policial y le despojaran de su arma pero ven acá amiga y qué amigo que usted tiene bueno dicen Entonces, que el perfil la, mira, y la el, persona no se juzga eso por, no puede don, ser pero una mujer, es, no es común que una muchacha, no. esté, una mujer esté involucrada tú te fijas, nos han qué? Que yo salga, o salga tú, Francis, por ahí, que no, no, salga, no que no va uno a saber qué es hacer un, un acto delincuencial. por Bueno, favor. señores, le tenemos una recomendación. Lo que papá quiere, encuéntralo en L r Comercial. Televisor Panasonic, 32 pulgadas, a tan solo $8,995 pesos. Televisor Smart Matis, de 32 y Westinghouse. De 40, llévatelo desde 2 mil pesos de inicial. Y si ya papá tiene su televisor, acomódalo en un sillón reclinable, desde 8,995 en diferentes modelos y tamaños. Ponga a papá contento y celébralo solo en LIR Comercial, Muy donde todos califican. Recuerda que ahora somos... Subagente del Banco Empire. Muy bien, vamos a conectar con WhatsApp y nos escribe eh, Mercedita Bernard de acá de San Francisco. Carolina y Francis, y es que el pasaporte VIP no existe aquí porque ellos te dicen ahí dentro que se cayó el sistema. Bueno, hay una información oficial ya. que. Bueno, Mercedita, dicta... para tu renovar vas a tener que esperar el tiempo de los de la semana o 15 días y además del proceso aparentemente de, de escasez que hay o de las grandes demandas pero ya hay una información oficial pero de te que... voy a decir una cosa yo creo que nosotros mismos los dominicanos tenemos que desprendernos de ese de esa prontitud sí. y debemos de ir con antelación a procesar nuestros, eh, Muy nuestros documentos ya a mí me ha pasado en el, en el pasado lo he, lo he tenido con dolor ya yo reviso mis documentos que tienen vencimiento y lo hago a tiempo. Lo mismo pasa con la visa, lo mismo pasa con todo. Una breve anécdota, a mi cuñado uh -huh. le pasó que cuando iba a viajar, tenía el pasaporte vencido y la visa. Entonces ya, ¿Y ya tenía sabes? comprado sí, todo. Sí, bueno. Entonces, tenemos el terminal eh, 5755 que nos escribe, buenos días. Quiero el 5755. Buenos días, quiero saber si el paro en San Francisco de Macorís ya pasó, pero bueno. Sí, a las 6 de la mañana. <ríe> Tenemos eh, el que termina 3276 que nos escribe: Mi esposo es americano, yo soy de aquí. Vinimos con tanta ilusión a vivir a mi pueblo y tristemente no aguantamos tanta porquería y brutalidad e inseguridad. Para nosotros los extranjeros. Por eso nos vamos. Ay, no, Ana, Dios. qué pena no, que, no, no, no, no, que no. hayan podido. Eh, o sea, que eso es lo que hayan percibido de nuestro pueblo, de nuestro país. No, eh, no. Yo entiendo que, que es vivible, que tenemos muchas cosas buenas. Así que reconsidera esa posición, y, y, eh, Ana. Y, y, y ser posible. De no patria. todos somos iguales. Debemos de hacer patria también, Ana. Sí, sí. Eh, nos escribe Mercedita nuevamente y dice: no. Es que uno paga VIP, o sea, que le cobran el VIP, pero que nunca hay sistema. Eso es como a modo ah, de denuncia, Ya, ya, ya, ya eso ya. es otra cosa. Muy bien. Si no hay, no pueden eh, cobrárselo. Nos escribe el que termina en 3465. Ah, ¿cómo están? Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas Igualmente. gracias para ti. De esta manera, nosotros vamos a ir a un breve bloque. Eh, gracias a los amigos televidentes que nos han estado Mira, escribiendo eh, por WhatsApp. En esta semana. Eh, estamos próximos al 16 de agosto. Sí. Y en lo municipal estoy. He visto poca efectividad o movimiento porque estos movimientos belgarios no han ocupado de, de situaciones. Pero ya pronto, el 16 de agosto, el con, los consejos de regidores del país deben abocarse a la sesión especial que se planifica para esta época. ...y elegir... ...su nuevo bufete directivo... ...entonces... ...los bufetes directivos... ...de las distintas salas... Eh, ...tienen la responsabilidad... ...de legislar en lo municipal... ...y de fiscalizar la gestión... ...en los distintos estamentos... ...y ya de eso vamos a estar hablando... ...para ver cómo se transformará... ...o si permanecerá la misma... ...en el puesto de presidenta del consejo... ¿O habrá cambios? Francis, amigos televidentes, vamos a conectar ahora en vivo con Vladimir Paula. Eh, adelante, ok. Vamos a, ver, vamos a escuchar eh, entonces, qué nos tiene desde la calle eh, Vladimir Ya, ¿Ya, ya está listo? listo. No, bueno, pero vamos a conectar en vivo con Vladimir Paula que se encuentra en la gobernación o en un lugar de, de allí con el gobernador eh, Juan Antigua. A él vamos a, a cuestionar acerca de lo que ha sucedido en el movimiento y posteriormente a lo que él ha dicho, que aquí La se verdad. necesitan dos hospitales. Dos hospitales psiquiátricos y, y en, el, en el primer proceso también asumía que San Francisco de Macorís estaba, estaba y es bien y que no tanto, necesitaba. Y es un tanto posicionamiento de lo oficial que nunca va a estar de acuerdo con que se le haga presión y se le haga... Eh, ahora, yo Así. siempre digo... Hay que tener tacto porque estos tipos de reclamos hace que el día a día usted pueda detenerse y autoevaluarse y definir si tiene razón o no el movimiento. Pero usted se imagina, el representante del gobierno, es como que el presidente Medina te diga, mire, ustedes están locos que lo que están demandando, todo está bien, entonces hay que ser, eh, tal vez el gobernador es... Se airó, se molestó bueno, por los procesos que hemos estado viviendo Y pero así no. seguido Entonces, Porque imagínese bueno. usted, ¿quién es que hace la conexión? Gobierno-pueblo, esta sea la respuesta que te dé Dice, bueno, pues no vamos a tener ninguna solución a tantos problemas Bien, Pero Francis. en definitiva la orientación debe ser Unir esfuerzos, autoridades y sociedad Todos por igual sí. Por un mismo objetivo y fin nosotros tenemos, uno de los países, así como tenemos la mejor comunicación en el mundo, quizás estamos dentro de los cinco países mejor comunicados, y donde tenemos la mejor tecnología, nos falta tecnificar la mente de cada uno. Nos falta comprender cómo se logra desde la ciudad hacer un mejor país. Bien. Y es lo que nos está faltando, ponernos de acuerdo para ser una buena ciudad, un buen ciudadano y por ende entonces producir un mejor país. Ya si sí tenemos la conexión directa con Vladimir Paula y el gobernador provincial Duarte, Juan Antigua. Buenos días, don Juan y a Vladimir desde la gobernación. La gobernación. Buenos días. No, no, no, no. O sea, le hacíamos la pregunta De que Digo, yo él había dicho Que necesitábamos un hospital, un hospital Psiquiátrico en San Francisco de Macorís Y si él eh, vuelve y recalca y dice Sí, lo que necesitamos es una ser, demanda como esa Para entrarnos a todos Yo bueno. debo ser coherente y la gente que me ha escuchado En mucho tiempo aquí en el de mañana He dicho, señores Pero yo le pido a la sociedad de psicólogos Que nos atrate a todos Y aquí sí, el botón de pánico Está marcado pero es a todo que nos trate. Yo creo que ahí yo tengo que ser coherente. Y me sumo a la <risa> propuesta del de, de señor Muchísimas gracias, Vladimir. Eh, vamos a ir a un breve bloque para allá nosotros. ¿De pausa? Eh, sí, a una breve pausa para continuar con todo el contenido que hemos preparado hoy. Bien, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Carolina, quiero hacer un, un breve comentario. Y la población debe saber que desde de nuestra posición como comunicadores y con, con, conductores del programa De Mañana, el bloque, los bloques de noticias se nos da en el momento que se nos presenta. Sí. Es decir, no hacemos preparación, no tenemos eh, contacto con la información luego que la recibimos nos da la oportunidad de analizarla, de opinar, y así ustedes también. En las mismas condiciones que se reciben las informaciones en las casas, asimismo nosotros, el equipo de, co de conducción del espacio de mañana, las recibe. Y es que la información como tal son se recogen en un lugar y se presentan, tal cual y que no se pueden omitir porque entonces entonces estarías, sería censurar estarías como sería medio limitar eh, eh, ocultando información Correcto. si se quiere censurar eh, también es el término no y... llegar esa información o ese contenido que es público al pueblo y que la gente necesita saber ahora y más cuando se trata de personas eh, o figuras reconocidas Correcto. gente de, de, del pueblo del comercio Correcto. son Correcto. figuras públicas aunque usted no esté en un medio de comunicación es decir que el, el... La opinión de cada persona Es responsabilidad propia De esa persona Nosotros respetamos y, y van a encontrar En la medida Que se expresen Van a encontrar una reacción nuestra En la medida De la comprensión De lo que se esté hablando Porque vamos a salvaguardar siempre El contenido Y el buen hacer De la comunicación Jamás prestarnos para para fines particulares. Por eso es un espacio democrático, de información, de análisis, e entrevista. Vamos. Tenemos amables televidentes del WhatsApp. Vamos sí, a conectar eh, con el que termina el 3276. Sí, eh, vamos el a WhatsApp, ver. Si sí. Sí, ya estamos aquí en WhatsApp conectando con los amigos televidentes, el 3276 que nos dice. Eh, la dama que nos había escrito que se van del país Dice, por eso es que ningún extranjero quiere invertir en el pueblo Por los rebuseros que son y nos están obligando a irnos del país Tanto que amaba a mi pueblo No, no se vaya Que eso va a parar No podemos dejarle el, el claro. pueblo a, a dos o tres Nos escribe Inmaculadas desde el sector El Ciruelillo eh, Un mensaje bíblico Y el Dios de esperanza os llene de todo y gozo Y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Amén, Inmaculada. Muchas gracias. Nos envía el que termina 6495, eh, un link para que estemos informados. Muchísimas gracias. Y un mensaje de Ondina de la Cruz en relación a las declaraciones del gobernador. Dice, buenos días, mis amores. Las declaraciones de nuestro gobernador son muy buenas. Y en lo que dices, en lo que dice que necesitamos un hospital psiquiátrica, él tiene la razón de psiquiatría, él tiene la razón, porque aquí el temor nos tiene a todos nerviosos, porque no sabemos en qué momento nos van a atracar, ya que esas huelgas solo sirven para atrasar más a nuestro pueblo. Gracias. Ahí está, Ondina. Entonces tenemos un, el 1507 que nos manda una información del periódico El Nacional que dice en relación al el presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez que aclaró que el feriado del 16 de agosto se mueve para el lunes 19 avalado en la ley 139-97 así lo establece cuando no coincida con un periodo constitucional del es decir, presidente que esto de la es un República fin de semana largo lo movieron para el lunes y aclara que cuando el 16 de agosto, día de la restauración, se puede mover cuando no interfiera con un periodo constitucional. Eh, me sorprende, ya nos pregunta que si es así. Eh, según las declaraciones que da Reinaldo y que es avalada en la ley, verdad porque no va a inventar eso. Sí, vamos eso. A, a confirmar eso. Pero tenía entendido que era el viernes, el feriado. Bueno, Ahí está bien. esa información. Eh, nosotros... Eh, Estamos en espera, eh, para, porque Vladimir... Paula, ahora se ha trasladado a, al hospital. hospital San Vicente de Paul, donde allí se le está dando atención médica a Cristian González. Tengo, tenemos la información que podría ser trasladado a un centro especializado para tratar estos traumas y que vamos a tener de primera mano lo que allí se está aconteciendo Veamos hasta tanto eh, Se desenvuelva El proceso de traslado de Cristian González Herido en la noche de, de domingo. Dianoche, del Domingo Por una bala que aún estamos en espera De, de, de definición qué sucedió Pero esperamos en Dios que Pase su mano De poderosa Hay que en decir la salud de Cristian que será trasladado al HOMS en Santiago mediante ambulancia ambulancia, y, aérea. Eh, ambulancia aérea y que se supone que está en una condición un tanto estable para ser llevado allá Perfecto. y que vemos a su familia muy afligida se ve que es una familia muy unida y que este señor Cristian es un hombre muy querido y que mucha gente conoce acá en San Francisco es. estas son de las pérdidas que nosotros eh, lamentamos que se dan en los procesos huelgarios bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros de esta mañana, su espacio, su programa de mañana, Carolina Rosa y todo el equipo de producción. Les da la gracias Francis. Francis Rodríguez. Nos encontramos Dios mediante mañana en un nuevo programa de, de mañana de 7 a 9 mm. por el canal 10 de Telenor y todos los medios. Buenos días.